Que trató de llenarlo, poco a poco también apareció después el INALI y el INALI empezó también a llenar este hueco y empezó a capacitar gente y empezar a entrenar a la gente. Y bueno, sí, ahorita hay asociaciones de intérpretes y traductores de lenguas indígenas que cumplen con eso. Esto ya garantiza todavía no, porque también hay que garantizar que alguien les pague a estas gentes y que les pague como para que se trasladen, porque no siempre los MIGES están en la región MIGES ni los zapotecos en la región zapoteca, hay que a veces hay que buscarlos en otro lado pues, ¿no? entonces si sí, para que se cumpla este derecho que el sujeto se comunique en su propia lengua este, a veces hay que movilizar a expertos que nos ayuden con la interpretación, pero otra vez voy al mismo punto, es decir, aquí estamos en un eh, en un nivel muy básico pues, no es decir, nadie va a ganar gran cosa con esos derechos pues, ¿eh? entonces no hay otra vez, la sospecha de que alguien me está tratando de tomar el pelo diciendo que vas a ganarse, a, a ganarse la salida de la cárcel diciendo que es indígena, a mí me parece muy poco fundado. Este. <tose> A ver, este, bueno, como les decía, estaba yo tratando nada más de cubrir algunas de las bases que a mí me parecen importantes de tocar. Entonces, este, voy rápido. Bueno, entre estas otras cosas que aparecen ahí también en este nivel, porque si se dan cuenta estamos hablando del nivel de la persona, ¿no?, y está el derecho a la autodescripción es decir, para que todo esto funcione, pues tengo que partir de que el sujeto me dice, pues yo soy hablante de una lengua indígena o yo soy indígena o yo soy Nagua o o lo que él quiera decir y en ese contexto el sistema tiene que modificar su estructura, su maquinario para que se resuelvan esas necesidades que tiene este sujeto en específico uh -huh. No sucede exactamente igual cuando hablamos de derechos colectivos, porque es mucho más complicado llegar a una comunidad y decir, autoadscríbase por favor, pues no, porque ¿de qué estoy hablando? ¿Quién se autoadscribe? En general ahí pues, partimos de los conocimientos de los antropólogos que dicen, no, esa comunidad sí es indígena. Entonces, bueno, pues los alumnos van ahí pues porque dicen, pues mi profesor dice que ahí si hay indígenas, pues entonces ahí voy, ¿no? Pero, pues en realidad sí, ¿cómo sé sí? cuándo entré a la zona indígena de la comunidad? Porque también, pues es diferente, la cabecera municipal a veces está llena de vestizos y los indígenas en realidad están en las comunidades, ¿no? Entonces, ¿el municipio es indígena? ¿Cómo, cómo? ¿A qué me estoy refiriendo, eso? Pues, ¿no? Y ahí empieza, ahora sí, un problema bastante más complicado para el antropólogo. pues ¿no? Es decir, ¿cómo se posiciona desde un saber o desde un supuesto saber científico o algo parecido? ¿no? Este, para decir, esto sí tiene sentido y esto no. Pues, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se autoascribe en términos colectivos? En realidad, pues tiene que ver con la representación. ¿no? Y ahorita que estamos en tiempos electorales, esto de la representación tiene sonoridades muy particulares, pues, ¿no? Porque también pues, se supone que vamos a elegir a nuestros representantes, ¿no? al famoso diputado que todos conocemos y que nos va a representar en la Cámara, ¿no? Y que nos va a hablar por nosotros, ¿no? Y que va a representar nuestros intereses, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. ¿no? A nivel comunidad esto puede ser un poquito menos complicado, pero no necesariamente tanto. Es decir, porque en, en, al menos en algún momento histórico el, el problema antropológico no era muy complejo. Es decir, las comunidades de muy pequeña escala tienen autoridades muy claramente delimitadas ¿no? y pues, si son tradicionales, pues más fácil. ¿no? Es decir, las los ancianos, las autoridades tradicionales, el, el, la estructura de cargos, ¿no? todos, todos esos sistemas funcionan bien o funcionaban en algún momento bien y permitían reconocer eh, al menos digamos, esta estructura de autoridad. ¿no? Ahora no está tan fácil, porque en el principio porque las dimensiones son mayores, pero no solo por eso sino porque el, el, la estructura administrativo territorial que es el municipio también ha modificado mucho eso que antes visitaba el antropólogo que era el pueblo, pues la comunidad. Ahora ya visita uno el municipio y esto también es eh, modifica un poco la situación. ¿A qué voy? Digamos pensando otra vez en esto, de qué significa. Bueno la autodescripción en ese sentido tendría que ver con algo colectivo podríamos decir hasta ahorita digamos en el sistema legal cualquier persona que se ostente como colectividad cualquier grupo que se ostente como colectivo no puede representar a la totalidad pues, ¿no? no sé si eso tenga este gran futuro en la antropología pero así está funcionando ahorita ¿no? en todo caso de, este, de esta existencia de un sujeto colectivo deriva otro de estos asuntos, ¿no? que también es un poco extraño, ¿no? porque también decimos el derecho a la consulta. Y, y ahí también pasa lo mismo. podemos ¿no? decir, ¿no debería ser la consulta un mecanismo que me garantice otro derecho? Es decir, el derecho sustantivo no está atrás. ¿Y cuál sería ese derecho sustantivo atrás? Pues el derecho a la autodeterminación. Es eso lo que estoy tratando de solventa a través de este mecanismo que se llama la consulta. Pues, ¿no? Y entonces, sí, se abre una enorme puerta complicada. Pues, ¿no? este, porque también dice ahí la constitución este, que, bueno, si tengo derecho a la, a la autodeterminación, entonces tengo derecho a la autonomía, ¿no? pero Namucco me dice exactamente qué es eso. ¿no? Entonces hay que irle buscando. Pero, en todo caso, lo que se ha presentado en la... Eh, eh, en términos de lo que está sucediendo digamos en los, en los pueblos indígenas eso que los mismos indígenas dicen nosotros tenemos un conflicto en esto ¿no? tendría que ver con por ejemplo pues, derechos políticos ¿no? elegir a las autoridades que es una parte del problema y otro tener un sistema de gobierno propio ¿no? son dos y a veces incluso este, a nivel de la lucha no se distinguen muy bien pues, porque es muy fácil decir pues, nosotros queremos sus y costumbres bueno, ok pues sí está bien ahí están ¿no? pero luego ah pues ahora hay que gobernarse por sus y costumbres ¿no? y eso no necesariamente resulta tan sencillo pues ¿no? en parte pues, porque hay que poner a todo un contexto municipal en juego como en el caso de PLA o en el caso de eh, de Ukchuk en, en Chiapas, ¿no? un caso un poco menos sonado, pero que ahorita también está en este proceso de demandar eh, elecciones por uso y costumbres. En términos económicos también estamos hablando otra vez de autodeterminación cuando hablamos de formas de desarrollo o endodesarrollo, es decir, los, las comunidades deben de tener al menos pues, sí, la posibilidad de decidir cómo es que quieren ¿Cómo, ¿cómo es que piensa en ello su propio futuro? su desarrollo pues, ¿no? o este al menos como, como concepto este, más usual para hablar de esto que significa el, el, la estructura económica de una comunidad pues, ¿no? luego en términos pues, sí, más legales o jurisdiccionales pues, que tendría que ver con el manejo de un sistema de seguridad propio y el manejo de un sistema de derecho propio pues, no, o normativo propio otra vez dentro del contexto de la autodeterminación y también puse eso que me permite o que el mecanismo de la consulta me permitiría resolver en el caso de que fuera uno controversial. Uh -huh. eh, ahí, eh, ahí pasamos también a, a un problema, que sería lo último que, que, que quisiera plantear antes, que es entonces, ¿cómo delimito al sujeto? nuevamente pues, ¿no? si, si el sujeto no es una cosa así real que digas, sino que tenemos que pasarlo al ámbito legal para que sea reconocido, si estas estructuras tienen que ser coincidentes en lenguaje legal pues. pero ¿quién es entonces? Pues, el, esto que esta estructura que llamamos ahorita ejidos y comunidades es una estructura que tiene una base territorial pero que también tiene una lógica legal que no necesariamente era la lógica legal que existía en las comunidades cuando se impuso pues, ¿no? a fin de cuentas la conquista no es algo que ocurre, ocurrió solo a partir del la espada y la Biblia. Fue una cosa que ocurrió a partir de la espada, la Biblia y la ley. Pues, ¿no? La ley es un factor importantísimo para la conquista. Y es muy importante entenderlo también en términos de cambios. ¿no? Así, ¿Por qué? Porque había un sistema de, de, digamos, de regulación de las, del, del territorio, del espacio, de las comunidades, antes de que llegaran los españoles. Ahí estaban, funcionaban. Había un sistema de autoridad, un sistema de injusticia, había muchas cosas. Cuando llegan los españoles, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente es, a ver, señores, les anunciamos que aquí ya no existe su sistema de derecho y vamos a tener otro sistema de derecho. Y eso significó que los pueblos tenían que formarse en fila para solicitar ser reconocidos por el nuevo sistema legal. Y en ese nuevo sistema legal Aparecieron estas, este, bueno, hay todo un, hay un, pues también es una historia en parte este, interesante, ¿no? De cómo ellos empezaron a presentar sus documentos que avalaban sus territorios y cómo este nuevo sistema legal que venía desde el otro lado del océano, este, les empezó a reconocer esto. Y estas, y estas cosas, reconocimientos, ahorita los llamamos los títulos primordiales, pues, ¿no? Este documento le decía al, a los pueblos indígenas que ya pertenecían al nuevo sistema, ¿no? ya habían actualizado su credencial de, de lector o sus papeles, pues, ¿no? y estaban y en este nuevo sistema ya tenían una protección legal. Bueno, cuando, cuando se acaba esto, ¿no? lo primero que pasa es, pues bueno, ya no tienen sistema de protección legal, señores, este, pues porque ya no cuentan sus títulos primordiales, ya somos todos iguales, ¿no? entonces ya no tenemos este, división de castas, ni no tenemos todas las cosas gachas, pero ustedes tampoco tienen con qué defender su tierra. ¿no? En ese proceso, pues muchos perdieron grandes cantidades de sus tierras, pero aparece un nuevo sistema legal que dice lo mismo. ¿no? Vamos a proteger sus tierras con este nuevo sistema legal. Entonces, nomás se tienen que alinear, ¿no? Otra vez en fila para volver a demandar al sistem nuevo sistema que les dé su protección. Y en este nuevo sistema, lo que le dicen, bueno, no les vamos a dar títulos permanentes, vamos a dar algo mucho mejor, ¿no? Vamos a tener títulos equidales o y comunales. ¿no? Para que sean comunales, pues nomás me tienen que traer su título el anterior y se lo actualizamos pues no, llegan ustedes con sus papeles viejos y les damos los papeles nuevos ¿no? si los tienen si no los tienen no importa porque les damos aquí, pues bueno, también este está bien en principio tener una estructura legal que te proteja pero en estos cambios suceden modificaciones en la, en la realidad si el derecho que debe estar sustentada en la realidad, y lo está en parte, ¿no? Eh, no lo está completamente, y además después va a modificar la realidad. Si una vez conformada, construida esta, estas realidades pensadas en términos legales, regresan y modifican la realidad. ¿no? Y en ese sentido, pues sí, cuando, cuando, en el, cuando se forma un ejido, pues de qué se trata? Pues bueno, tenemos tierra para tantos adultos, hombres, mayores, de edad, casados ¿no? los demás pues, son solo ¿no? este en ¿no? suspenso pero les vamos a dar tierra en algún otro futuro lejano cosa que no necesariamente pasaba pero en esos procesos pasan cosas muy extrañas, otro caso en el que yo estuve involucrado en este término en este sentido, pues ¿no? de una comunidad indígena del de lago de Chapala indígena porque pues aparecía en los mapas ¿no? de, de estos primeros conquistadores que pasaron por ahí, que ahí estaban, nadie tenía muy claro de qué grupo étnico pertenecían, al final ellos se reivindican como cocas, ¿no? algo que ni siquiera el, el, nuestra estructura, también de, de, nuestro acolito jerárquico de, de grupos étnicos tampoco reconoce. ¿no? Pero este, tenían títulos primordiales, consiguieron esos títulos primordiales para su pueblo. ¿no? Pero alguien se los robó. Aparecieron mucho tiempo después, sí, aparecieron cuando, cuando aparecieron empezó un litigio para recuperar su condición de indígenas, pero eso fue después de que desapareció la reforma agraria. Entonces también eso tiene sus dificultades. Pero en todo caso, este, como no tenía sus títulos... El supremo gobierno les dice, no se preocupen, les vamos a dar su ejido, ¿no? porque los que no tienen la comunidad, pues les alcanza para el ejido. ¿no? Y ahí van, y como, como dijera Rulfo, pues nos han dado la tierra, ¿no? este, pues sí se las dieron, ¿no? solo que pues, a varios kilómetros de distancia del pueblo. ¿no? Ahí está el ejido de ustedes, el pueblo de San Antonio se llama, ¿no? Pueblo de San Antonio acaba de ganar su ejido, ahí está, este, pues váyanse por esta colinita, suban por esa su, vuelta a la derecha, ¿no? este, y ahí llegan a su ejido. ¿no? Y la mayoría del pueblo dijo, pues ¿cómo? No, eso no tiene sentido, nosotros queríamos que nos reconociera nuestro pueblo, o sea, necesitamos una protección legal para este terreno que es en el cual estamos sentados y que nosotros reconocemos como nuestro territorio o nuestro pueblo. Entonces, eso no es una protección. Entonces, lo que sucedió es que los que estaban menos preocupados con la identidad cultural, pues se agarraron y dijeron, no, pues nosotros sí nos vamos. Se fueron. ¿no? Y entonces, este, pues, no, no es el pueblo, no es, no es elegido del pueblo, es otro pueblo, ¿no? ya es el pueblo del elegido. Y pues algunos reconocen que pues sí, mi abuelito se casó con su abuelita, pues no, pero en realidad pues no, tiene, no hay una relación entre ese pueblo y este pueblo. ¿no? Entonces el pueblo de San Antonio se quedó sin la protección legal de los títulos primordiales y sin la protección legal del nuevo sistema que las iba a proteger su territorio. ¿no? Hoy en día, esta, digamos, durante mucho tiempo no pasó gran cosa, como tampoco pasó en tiempos de la colonia. Pero pues hoy en día sí, el lago de Chapala es, un, es, es muy importante en términos turísticos y les están quitando pedacitos tras pedacitos y no encuentran cómo defenderse. Pues porque no son ni municipio, ni territorio, ni digamos, ni pueblo indígena, ni ninguna otra categoría que los proteja por pues, ¿no? ¿A qué voy? Entonces, para finalizar, este, necesitamos algo más que estas categorías que aparecen ahí en la ley y que se supone que podemos apelar a ellas para poder defender una cosa como nuestro territorio. Pues, ¿no? Hay categorías, eh, digamos, ninguna categoría está dada, ¿no? porque en la Constitución sí dice el eh, pueblo, ¿no? que ya es importante, y sí dice comunidad, que sí, sí es importante, ¿no? pero este, no me dice exactamente cuál es el salto entre comunidad indígena y comunidad agraria, ¿no? ni entre comunidad indígena y ejido, ni si puedo hablar o no de un, eh, digamos, de un cuarto nivel de gobierno, como en el caso de, de Pichátaro, pues, en donde Pichátaro está, pues, tiene control de presupuesto, ¿no? lograron algo que no ha logrado nadie más. Sobre una subdivisión municipal, ¿no? que en el caso de Michoacán se llama tenencias, en Estado de México se llaman delegaciones, aquí, pues, también, hasta muy dentro de muy poquito, que ya dejarán de serlo, este pero el un pero control de un espacio administrativo delimitado claramente delimitado ¿no? ese es su pueblo bueno, otra vez, quién sabe no? porque el pueblo tiene otras dimensiones, tiene otro alcance tiene otra noción, tiene una base territorial, una base espacial pero en el Estado de México o en, el, en la Ciudad de México también tenemos otras categorías como la de pueblo originario ¿no? pueblo originario no existe en términos legales otra vez es de esas cosas que los antropólogos se encuentran porque llegan a las comunidades y les preguntan, ¿y usted qué es pueblo originario? Okay, ¿no? Pero si me voy a mi código, código, no señor, usted no es pueblo originario. ¿no? Porque pues, si usted me dice que es pueblo originario, yo no tengo forma de pues, reconocerlo en la ley. Pues. Entonces tiene que cambiar. ¿no? Vamos modernizando en forma pueblo indígena, por ejemplo. ¿no? Y entonces sí se arman las de calle porque dicen, no, nosotros no somos indígenas, nosotros somos de aquí, los indígenas son los mazaguas. Y todos los, los trikis y todos los demás que llegaron después, nosotros aquí estábamos. Nosotros somos originarios. Y es cierto, bueno, esa es su forma de entender su propia identidad, de verse a sí mismo. ¿vale? Y en alguna forma el derecho tiene que reconocer que la gente tiene el derecho a la autoadscripción en una forma más compleja que la de decir, pues póngame un traductor. ¿no? En una forma mucho más compleja, ¿cómo es? De que yo soy yo y yo me entiendo como pueblo originario y estos pueblos originarios incluyen cosas como Ateco ¿no? en donde también ellos dicen pues nosotros tenemos derecho a la consulta y todos los demás, los de arriba ¿no? le dicen no porque ustedes no son indígenas pues ¿a qué es lo que quieren que sea un indígena? pues ¿no? Pues alguien que tenga ¿qué? características plumas y demás. Este, o alguien que tiene que aparece en los mapas, en los primeros mapas, ese, y que se hacen sobre este Valle de México, en donde ahí está ese pueblo. Una, una unidad territorial. Una unidad territorial. Que no es lo mismo que una unidad identitaria. Entonces, sí, probablemente podríamos hablar de que la unidad identitaria ya no es la misma que antes, porque la identidad cambia con el tiempo, ¿no? eso es cierto. Hay una continuidad, ¿no? esa continuidad que me dice que ese que aparece en la foto de chiquito, ¿no? es el mismo que aparece ahora en mi credencial de lector, pero hay un cambio, mi identidad no es la misma, yo no soy el mismo que ese, ¿no? yo soy distinto, ¿no? pero el territorio, ese, la, lo que, la continuidad es, es, en términos colectivos es el territorio, entonces, ese pueblo, el pueblo de Tengo es un pueblo original, eh, en una base territorial. Entonces, uh, ¿a quién estoy reconociendo el derecho, digamos, a la consulta? Pues, ¿no? ¿Al dueño del territorio? ¿O a un supuesto indígena que tiene que usar plumas? A mí me parece que esto, eh, son cosas que se van modificando. Digamos, son cosas que se van modificando en la construcción del sujeto colectivo. El sujeto colectivo que puede ser muchas cosas. ¿no? Porque también, insisto, comunidad indígena no está dado Está en lucha. Estamos tratando de conseguir que eso tenga sentido. Y Cháltaro es un paso en esa construcción de un sujeto que se llame comunidad indígena. Pero municipio indígena, tampoco, todavía no sabemos muy bien, qué significaría eso. O si significa algo... Distinto, pues, ¿no? Este, y pues sí, pueblo, pueblo, pueblo, pueblo, pues, ¿me sirven términos legales? ¿Tiene algún uso en términos legales? ¿no? Y este asunto, pues sí, su principal uso que podría ser, ser este, el pueblo originario, pues no está, ¿no? Entonces, bueno, en fin, este. Regresando así nada más, como síntesis, pues bueno, tenemos un cierto tipo de problemas que atañen al sujeto individuo, pues, que se reconoce como eh, originario o, o descendiente de los pueblos indígenas o indígenas, pues. ¿no? Y tenemos por el otro lado a este sujeto colectivo que también tiene una serie de problemas para ser reconocido y reconocerse a sí mismo y poner en juego derechos que el Estado le reconoce. El papel del antropólogo, en principio, pues es tratar de aportar algo de entendimiento a esto. Me parece a mí que ese entendimiento no tiene que ver tanto con los datos, sino con los argumentos. Uh -huh. Si no, no es el dato que me va a revelar la verdad. ¿no? Porque otra vez, ahí es, si yo le encuentro plumas, entonces es indígena. Esa es la correlación entre dato y realidad. El argumento es, si es si, tiene que, si es mucho más complicado construir un argumento, porque tiene que ver con cómo estoy entendiendo yo lo que él está entendiendo de sí. Porque él tiene una forma de entenderse a sí mismo, una forma de verse a sí mismo. Y si él es ellos, es más complicado. Entonces, es eso lo que estamos tratando de entender. Por eso digo que es más que un peritaje apunta más hacia argumentos que hacia datos. Pues no como si apuntaría un peritaje técnico este, en balística. ¿no? Bueno, en fin, este, hasta ahí más o menos. Muy bien, este, gracias Héctor. Pues me surgen muchas cuestiones antes de, de abrir uh, a, a la parte de las preguntas del diálogo. Pues me vino a la mente muchos uh, temas. Eh, como aquel título del libro muy famoso de hace mucho tiempo, Entre la ley y la costumbre se llamaba, ¿no? Por ahí, este muy bonito libro donde se discute todo este, precisamente todo este conflicto entre pensar el derecho de manera distinta. Eh, pensar en el colonialismo interno, en la colonialidad del poder, términos a los que ya estamos nosotros eh, eh, familiarizados, eh, algo que mencionaste sobre el derecho impuesto, no, que se vende como neutral, no lo es, evidentemente, también lo hemos mencionado. Has traído a colación muchos aspectos, dudas que hemos, este, que hemos discutido, eh, temas que hemos visto también en este seminario y que, y que quedan, quedan muy, muy, muy bien para, para retomar y este, seguir construyendo. Eh, el derecho a la autodeterminación, eh, como decía James Anaya, o dice James Anaya, como medidas reparatorias en tanto en el momento de la imposición de un derecho otro, del derecho colonial y la, eh, la intención de la construcción de un nuevo sujeto en igualdad de circunstancias, el ciudadano, ¿no? Falso, evidentemente. La, también tengo... Esto me lleva a estas preguntas, a lo mejor, yo estoy apunté ideas así, sueltas. Es preguntarte, me pongo al primer lugar de la cola, ¿verdad?, y las preguntas. Si se ha utilizado, se puede utilizar, tú como ves, el término de comunidad equiparable. Cuando está utilizando pueblos originarios, en efecto, si se está diciendo, si la ley dice, y el derecho internacional dice, la autoscripción es lo que debe de importar ante todo, ellos se auto como pueblos originarios entonces por ahí hay uno y por otro la otra salida este el término de comunidad equiparable como este cómo se ha aplicado si es que en tu experiencia lo has visto si se ya se ha aplicado o si se puede relacionar o cómo ves esa ese término mencionado aquí en, en el artículo segundo eh, otro, por supuesto, algo que, que yo he trabajado más sobre el pluralismo jurídico, los problemas entre sistemas diferentes. Si en un momento se utilizaba, o se sigue utilizando, sobre todo desde la antropología, los usos y costumbres, porque es a partir de la comunidad y de los pueblos que se menciona la costumbre, pero desde el punto de vista del derecho, tú que estás entre los dos mundos, ¿no? el, el sujeto perfecto para, para explicarnos esto, desde el derecho a la costumbre, la costumbre no es ley, es supletoria de la ley, no tiene el mismo peso ni el mismo valor. Entonces si uno llega y dice, la costumbre va a venir un abogado y va a decir, no, la ley es esta, no hay costumbre, la costumbre entraría después, ¿no? en caso de alguna laguna. Eh, cuando se reconocen entonces al nivel de sistemas normativos, como lo hace el segundo y como lo hace el derecho internacional actualmente en materia de derechos de los pueblos indígenas, estamos hablando de sistemas normativos al mismo nivel uno que otro. Sí, ese, ese sería yo, lo que yo diría, ¿no? al mismo nivel. Entonces, ¿cómo se resolverían los problemas entre sistemas? Yo he pensado en una figura del derecho internacional privado, que es el reenvío, o remisión también que se llama, que es, eh, por ejemplo, el que un caso se está litigando una propiedad en algún estado de la república o en algún país, ¿no? Entonces se debe de acudir al derecho local en donde se encuentra el, el inmueble, por ejemplo. Entonces ese sería el reenvío, aunque los sujetos eh, que estén discutiendo este, este caso estén eh, ubicados, estén viviendo en otros eh, estados, ¿no? O en otros países. Entonces, este podría, no sé, yo había pensado en esa posibilidad. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cómo, ¿cuáles son tus propuestas en esos, en esos aspectos? Bueno, esas son mis dudas y mis reflexiones. Eh, abro el este micrófono a nuestros compañeros para que por favor establezcan este, preguntas dudas, cuestionamientos. Sí. Eh, Quieren tomar descanso? Por, por lo general terminamos y terminamos la luego cuando vamos a salir. No te dejamos descansar pues. Aquí, así, ya que estamos emocionados después de tu ponencia, después de tu presentación, pues es cuando hay que aprovecharlo, ¿no? yo creo. Entonces, compañeros, por favor, compañera. Bueno, pues gracias por la exposición y yo quisiera preguntarle, de, de, yo soy abogada, entonces desde el punto de vista jurídico, ¿qué es un peritaje antropológico? Digo, el peritaje de balística me queda claro de efectos de laboratorio, en fin, es una cuestión matemática, de física no tiene dudas. Pero siendo la antropología un tema tan subjetivo, de cómo, ¿cómo nosotros convencemos al juzgador? Y quisiera pedirle si pudiera dar específico en el caso de Inés y Valentina, que efectivamente la Corte Interamericana sentenciaba al Estado mexicano, porque me parece muy interesante los elementos de género y de la violencia contra las mujeres imagino que el peritaje fue eh, específicamente sobre la víctima y no sobre los victimarios, porque creo que también se podría hacer sobre los militares y todo los, lo que implica un ámbito castrense y todo lo que piensa un militar, ¿no? las cuestiones de poder. Entonces, si pudieran dar por favor ahí. Eh, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Abogados todos. Gracias, buenas tardes. Eh, del caso que comentaba del pueblo de San Antonio, en el lago de Chapala, eh, yo he trabajado en Sedatu, con tema de tierras, me surge como idea eh, si pudieran ellos promover algo vía fondo legal, si es que desde los mapas más antiguos ya se hablaba de su existencia y por otro lado, bueno, si es que el municipio no ha ejercido ningún acto de administración y dominio sobre ese pueblo y qué vía fondo legal quizá ellos podrían promover, por otra parte comenta que ya aparecieran sus títulos primordiales, que quizá con bueno, también podrían promover otra acción y ofrecerme, dado que estoy aún en Sedatu, pues si en algo pudiera apoyar para ese caso o como he dicho aquí en el salón, ¿no? para algún otro caso vinculado con tierra, pues estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿O? Pues yo creo que hasta ahorita, tal vez ahorita surjan más. Pues, pues, pues, más, más dudas. Ah, por aquí hay una compañera. Yo soy psicóloga. Este, pues eh, me parece muy interesante cuando nos dice esto de cómo se acerca el investigador a un lugar eh, que no se reconoce como pueblo indígena, ¿no? un municipio o otro espacio en donde si bien hay personas que hablan lengua indígena y que se reconocen entre ellos, como por ejemplo Nahuas, este, ¿cómo, ¿cómo observa usted estos espacios donde no están determinados o reconocidos legalmente como indígenas, pero conviven pues, con sus usos y costumbres, tienen sus propias particularidades que Me parece, pero para mí que yo no sé nada, es... <risa> me ayudaría bastante un compañero por ahí atrás por ahí. bueno, este, gracias por la presentación eh, voy a poner un poco en contexto la pregunta eh, siempre me bueno, ahorita me llama mucho la atención el hecho de que haya 7 millones de hablantes de lengua indígena en el país y que el censo del 2015 diga que hay 25 millones que se autoascriben como miembros de pueblos indígenas eh, y un poco va en este contexto la